Bueno, esta semana también ha sido para recordar este mes que hemos empezado, el mes de marzo... ...y bueno, con una pérdida, ¿no? de una persona que hemos visto en muchísimos sitios... ...y para mí siempre ha sido muy atento, una persona amable y respetuosa... ...y bueno, pues ha fallecido, nos ha dejado, aunque estará ahí, su espíritu, su alma... ...y hemos estado en su funeral... Así que queríamos también dar nuestro pésame a toda la familia, que lo hemos sentido y que bueno, pues que descanse en paz.